Hoy en farmacias.com os presentamos Seidivion, un complemento alimenticio elaborado específicamente para cubrir todas las necesidades nutricionales antes del embarazo, durante el embarazo y en el periodo de lactancia. Gracias a sus 11 vitaminas, 4 minerales y ácidos grasos omega 3, favorece el correcto metabolismo de azúcares y grasas. Entre estos componentes encontramos ácidos grasos omega 3, DHA necesarios para que funcione el organismo, ácido fólico y vitamina B12, que favorecen el correcto desarrollo del feto y la correcta formación del tubo neural, hierro, que reduce el riesgo de anemia, y yodo, imprescindible para la síntesis de hormonas tiroideas. Se recomienda tomar una cápsula al día, preferentemente antes de una comida, junto a un gran vaso de agua. Seidivión está indicado para tomarse antes de la concepción, durante el embarazo y la lactancia. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar 6 divion cápsulas, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.